Buenas tardes queridos amigos que están sintonizando acá en Radio Tu Zona X, un nuevo programa de Ataque Directo, siendo las 7.14 ya comenzamos a este quinto programa eh, online, de forma ahí trabajando en la casa, para llevarles noticias, eh, cositas que se está moviendo el fútbol de tercera división, no, no está robando el balón lamentablemente en la cancha, pero sí hay bastante movimiento, hay avances, hay noticias que han dado importancia en lo que es eh, nuestra categoría. Y por eso traigo ahí a mi especialista que en el día de hoy lo presenta Ñuble Print, Bazar Cafetero y nuestro amigo De Jossman. Un gran aplauso y damos la bienvenida a nuestro amigo Alexis González. ¿Cómo está, Alexis? Bien, bien, contento ahí, luciendo nuevamente eh, la polera oficial de este año de la Pintana Unida que gentilmente nos hicieron llegar. Así que le estamos haciendo publicidad nuevamente y y demostrando el cariño que nos tienen algunos equipos. Así que nada, muy contento de estar otra semana más hablando de tercera edición con algunas noticias. Eh, sigue la incertidumbre, se juega o no se juega. Eh, todo eso, hoy día vamos a dar algunas luces. Así es, y para eso también el día de hoy trajimos un especialista, un capo. Eh, yo he tenido el agrado de compartir personalmente con él, también lo, lo enfrenté, así que... Todos saben ya la trayectoria que trae en tercera división, y para eso nuestros amigos de Fe de Chile, de Puntaria Deportiva y Aqua Antu presentan a nuestro invitado de hoy, el profe Manuel Rodríguez. ¿Cómo está, profesor? Hola, muchachos, muy bien, muchas gracias por la invitación y por la presentación. <risa> capitán Lara, capitán. Así es, se lo merece, profe. Usted sabe, usted es de los. Un capo también, nosotros siempre hablamos como a Claudio Quintiliani como uno de los capos de la división, yo creo que usted también es uno de ellos de, de con larga trayectoria y, y nos trae... También harta noticia, harto de qué hablar y bueno, no nos vamos a adelantar mucho a eso. Antes vamos a invitar a la gente que ya nos vaya siguiendo en nuestras redes sociales en Arroba Ataque Directo Radio en Instagram, en Facebook o en Twitter o también en las redes sociales de Tu Zona X. Puedes buscar toda la información ahí de nuestros clubes, también otros programas interesantes que hay en, en Tu Zona X para pasar esta cuarentena. Que nos vayan escribiendo, comentando ya en el día de hoy el programa entretenido que tenemos y vamos a ir a un, algo un poquito, entre comillas, delicado antes de ir a fondo con el profe Manuel. Y vamos a comenzar, tenemos un contacto telefónico programado, esperemos que resulte por acá. Vamos a llamar en vivo acá a nuestro amigo Marcelo Salas, que es jugador de Osorno, que a mí me contestó. hola Marcelo? Sí. ¿Cómo estás? Bien, bien, usted? No sé si me pueden ayudar ahí, profe Manuel y Alexia, si se escucha bien la voz de Marcelo. ¿Se escucha bien? Yo lo escucho bien, Sí. Se escucha bien. Ya, mira, eh, ahí estábamos confirmando. Bueno, estamos con Marcelo Sara jugador actual jugador de Osorno, ex Lota Chuaguet, que durante la semana se publicó ahí en las redes sociales de Osorno que había sido dado positivo en el, con el tema del Covid 19 Queremos saber, Marcelo, cómo estás, cómo te encuentras en estos momentos. En estos momentos eh, bien, ya un poco más tranquilo. Ya pasó lo, lo, que, lo que lo más grave te comillas, pero bien. En estos momentos tranquilo esperando que pasen ya los días para ver nuevamente el, el otro resultado. Oye, mira, yo hoy día en las noticias había visto lo complejo que ha sido en la zona de allá, la, la parte sur, el tema de la gente, vimos ahí un asado que se estaba organizando, que llegaron a, tuvieron que llegar ahí la, el orden público a, a paralizar eso, Mucho, está compleja la zona por allá en cuanto al tema de la desobediencia del COVID. Lo que pasa es que, bueno, eh, he conversado con estas personas y lo que pasa es que como no ven a alguien que se cercano a uno, que esté contagiado, no le toman el peso a lo que es. Yo he conversado ahora bueno, en la mañana en un, una entrevista igual que me preguntaban lo mismo. Yo le decía que quizás no tienen conciencia de lo que es esto y lo que sabe que es. Yo igual eh, admito que no, no le tomaba mucho el peso. Sí, tomaba las medidas, pero no le tomaba mucho el peso, sino que yo decía que, que era algo así como de que le ponía mucho color. Y bueno, me, me pasó y, y, y créeme que es súper grave. ¿no? Con detective ni siquiera me podía mover de, de la cama. O sea, fue algo súper complejo en, en ese momento. O sea, te, te dio de la forma que se le llama en estos momentos sintomático. Tuviste los síntomas y fue, fue bastante compleja tu situación en los primeros días. O sea, bueno, mi, mi primer síntoma fue un dolor de estómago. Sí. Se presenta de diferentes maneras que uno no tiene idea de, de cómo cómo te puede llegar a pasar. Por ejemplo, yo, como te digo, eh, a mí me empezó con un dolor de estómago, después un dolor de colon, el tema de la diarrea, eh, no me podía parar, eh, tenía que estar todo rato porque me valía mucho, después dolor la mañana, eh, el tema de la fiebre me subió así de una, los vómitos. Eh, tema de, de, de no poder respirar bien, de la tos. Entonces eh, empezaron todos los síntomas de una. Y bueno, gracias a Dios mi, mi papá tiene un convenio bueno con una clínica acá. Y me ayudaron al tiro y al de pasar me hicieron el test de coronavirus. Gracias a Dios cuando me pasó esto yo siempre les, les dije a mis viejos que mantuvieran distancia por cualquier cosa. Porque si lo tenía yo, que lo tuviera yo, no me yo no Entonces ahí me hicieron el test y bueno, a ver, el primero me salió negativo con el test de el este rápido que se hace uh -huh. y el otro el, donde te, el de PCR-TR creo que se llama eh, ese me dio positivo del tema de la mucosidad, cuando te, te colocan un, un palito en la nariz uh -huh. eso, ese dio positivo Entonces ahí ya, ya fue más ahí ya, ya, ya, ya fue más grave el tema porque si sí, los viejos se asustaron mucho ellos pensaban que lo tenían y bueno yo dije ya si se va a hacer la luz, voy a esperar a que tienen el negativo ellos, y recién voy a ellos recién voy a empezar a hablar. O sea, igual, bueno, de tu parte ha sido un buen manejo también con tu familia, gracias a Dios ha salido, entre comillas, todo bien. Yo hablaba un poquito contigo hoy día, me contabas que ya estaba un poco mejor. ¿Cuántos días llevas de cuarentena y cuánto te queda de la cuarentena, Marcelo? Son 14 días, yo empecé, bueno, mi día uno es el día lunes, uh -huh. que cuando te dan el resultado positivo, entonces... Eh, fue en mi noveno día, y me quedan cinco días más, pero eh, el doctor me dijo que, que lo mejor era estar un mes, porque si te vas a hacer el test y te sale negativo de tres, para tener que hacer otra nada más, entonces es mejor que te haga el test y que te salga negativo de una y ya puedes salir rápido de esto. Sí, es verdad. Nosotros eh, en, un, en un programa anterior vimos la situación que le había pasado a Dybala, que dio cuatro veces positivo en un mes y, y es complejo. Oye, ¿cómo lo has manejado tú? ¿Sigues vinculado a Osorno? ¿Pero estás en tu casa en estos momentos, me imagino? Sí, no, bueno, la, la gente de Osorno eh, siempre es preocupada. Con el profe Marco Millar, hemos hablado, con el presidente también. Con el, los mismos compañeros, ayer me llamó el, bueno, el, el otro esquero Ángelo. Eh, hablamos allá con con los asqueros que, que me, me ha tocado trabajar y, y no, súper preocupado, súper bien, cualquier cosa que, que, me, que me falta acá, obviamente eh, yo se los voy a pedir a ellos, pero gracias a Dios no nos ha faltado nada, el tema del manejo, eh, bueno, no tengo mucho espacio aquí en la pieza, pero tengo <risa> que mantenerme con algo, haciendo ejercicio, muy poco ejercicio, pero trato de mantenerme ocupado la mayoría del día viendo videos, estudiando un poco lo ¿no? eh, porque... que que el, el año pasado me llamaron para una entrevista y yo estaba en la UCO, sí sí entonces eh, tratar de estudiar eso de, de aprender un poquito más para, para aprovechar bien el fin tiempo que, que se hace en esta cuarentena y sigues con el, el tema de los estudios o, bueno dando clases online ¿no, o no, no has podido retomar eso no, lo que pasa es que nosotros la universidad no tenía eh, despertino, ah. estaba en la universidad, pero no podía estudiar en la noche, estaba solamente eh, el, en el día, en la mañana. Entonces, mejor dije, ya voy a congelar y el otro año retomo lo esto. Y como pasó esto, bueno, yo igual escucho a mis compañeros, porque como estoy en el grupo de ellos, y es súper complejo para ellos, porque no, no es lo mismo estudiar en la casa un preparador físico que en la sea, por ejemplo, mi hermano hace clases en línea de audiovisual, y eso para, ellos van a estar siempre en un computador, nosotros vamos a estar siempre en un gimnasio o en una cancha. Entonces, por un, por un lado fue bueno el haber congelado, Sí, igual, bueno, como dices tú, te, te da tu tiempo para pensar muchas cosas, para, para manejarlo de mejor forma. Eh, bueno, igual lo comentamos fuera de micrófono ahí con el profe, estas situaciones de jugadores que, que quizás postergan algunas cosas por el fútbol y, y debido a esta situación se quedan entre comillas por el momento sin el fútbol y, y esa situación. No sé si el profe Manuel tiene ahí algo que decirle a, a, a Marcelo o Alexis también en, desde la casa. Antes, antes que todo, saludar a Marcelo. Espero que, que, que tu recuperación vaya, vaya cada vez mejor. Eh, eh, es agradable escuchar que, que, que, que, que la gente haga media culpa. Aquí Marcelo hizo un media culpa que no puede pasar desapercibido. Él dice, eh, uno no le toma el peso a las cosas hasta que le pasan a uno. Eh, y eso creo que es un mensaje súper potente. Eh, de pronto... De pronto entre, lo, entre los jóvenes que podemos ser porque en el fondo todos fuimos 0 kilómetros en algún momento, cuando somos jóvenes creemos que no nos va a pasar nada y día Marcelo dice eh, yo le tomaba el peso pero no tanto hasta que me pasó y creo que ese es un mensaje súper potente, eh, te felicito por, por esa capacidad de entender y de darte cuenta de eso Marcelo y, y nada, pues mandarte un saludo y que todo salga, salga lo mejor posible eh, contigo con tu familia y con la gente de Osorno que como dices tú, gracias a Dios han estado a la altura ¿Alcanzaste a escuchar las palabras, Marcelo, el profe Manuel? Que te digo no, no escucho nada de, de acá. Ya verá, lo que comentaba el profe, bueno, te, te mandaba mucha salud, mucho. <risas> que te mandaba mucho salud, te, te daba unas felicitaciones y el tema de, de hacer la autocrítica de, de que quizás no le habías tomado el, el peso hasta que hasta que pasó, así que eh, decía que era una, una buena forma de, de quizás iniciar a el tema de cómo verlo. Así que bueno, Marcelo, eh, en estos momentos lo habíamos conversado, queda el micrófono abierto porque fue un caso, entre comillas, algo impactante en la tercera edición porque no habíamos tenido un caso confirmado. Así que me gustaría que tú le dieras algunas palabras a esos jugadores, quizás que aún no toman la real conciencia a la gente de tercera para saber qué hacer y cómo tomarlo de buena forma, Marcelo, para que le deje un mensaje a la gente de tercera. Bueno, lo primero es que le tomemos peso a esto, que esto no, no es para, para tomarnos así. De, para, para, chaco, para el chacoteo, porque es algo súper complejo. O sea, pongo mi caso y yo no podía dormir los primeros tres días por, por estar en, en, en la ansiedad de, de saber si a mi viejo les daba positivo o negativo. Entonces, bueno, aparte del tema de los síntomas, no me podía parar. Y bueno, quería decirles que le tomen el peso a esto porque no, no es para, el, para, para, para tomárselo a la ligera, es algo súper complejo, es algo que que está recién empezando acá, y bueno, eh, yo gracias a Dios estoy en mi casa, puedo hacer una cuarentena en mi casa, pero la gente que no, créeme eh, que es súper complicado, yo, bueno, eh, tengo contacto con, con enfermeros que ya me están diciendo que que, que ya está todo colapsado en el tema de las camas, en el tema de los donde tienen pacientes con el virus, y que la única forma de que, no, de que, el, de que la gente no, no se contagie este virus eh, quedándose en la casa, solamente saliendo a lo que, a lo que se debe y tratar de, de mantenerse en, su, en sus respectivas casas, en sus respectivos lugares, porque, bueno, como tú me decías, el tema de la y el coronel, creo que, que fue una falta de respeto, porque en cualquier momento puede haber un, contagio, un contagiado asintomático y, o sea, todos los todo lo demás se pueden contagiar y créeme que los lo que, lo, lo que pasan más mal eh, esto es, es la familia. Todo el, todo el día atendiendo ti, si es que te falta algo, si es que te sientes algo mal. Entonces es súper complejo, pero más que nada un llamado a atención a que esto no se tome para pa el chacoteo, que es algo súper serio, súper complejo. Desde el llamado de atención más ¿no? que, que la gente se cuide, que ande con su mascarilla, que se lave las manos, que se utilice todo, todo lo que haya tocado, porque aún, aún no encuentro la manera en la que yo me pueda me contagiar. Eh, y bueno, ¿cómo? agradecerle al, al profe también por. por que, no, lo, lo voy a escuchar, pero agradecerle a él. Y que, bueno, eh, como yo soy el primer jugador que se va a conocer con coronavirus, eh, es algo entendido porque acá la gente, bueno. Eh, como la gente sabe aquí, en la población, nosotros, o sea, yo soy el único, o sea, el único que tiene coronavirus acá. Entonces la gente te mira mal o, o te mira así como como diferente a lo que te miraba antes. Y es complejo y yo entendí también que quizás algunos que tienen... No, en el caso está pendiente de uno, eh, es más que nada para que ellos vean la realidad de lo que es el virus, Entonces, igual es bueno por un, por un lado, pero que lo, lo que, lo, lo que pasa más mal, creo que esto es, es el tema de la familia así que un llamado de, para que tengan en consideración eso Ya Marcelo, bueno te dejamos para que puedas descansar, ahí me habías comentado <risa> que también tienes otra entrevista, así que ha sido un agrado hablar contigo, saber que dentro de todo estás mejor, mucha fuerza a tu familia, a la gente que te rodea, a la gente ahí ya escuchó el llamado de Marcelo Sala a tener conciencia, así que te mandamos un gran abrazo, pronta recuperación y ahí más adelante que nos vayas comentando cómo va tu mejora. Un saludo a todos los, a todos los, del, los que hacen este programa, que, de, de menos, que es súper bueno, que es lo, lo, cuando me sale lo, lo escucho, entonces... Bueno, primero que agradecer a ti también por, por estar pendiente y por mandarme esas palabras que, de que, verdad que, que, ayudan en estos momentos. Así que un abrazo, que estén todos bien, cuídense anden con sus mascarillas por su las las manos. Muchas gracias Marcelo, un abrazo, que estén muy bien. Bueno, ahí teníamos en vivo y en directo el contacto con Marcelo Salas, el primer caso de un jugador con coronavirus confirmado. Como dice él, pueden ser muchos más, pero quizás por miedo o por algún otro tema no se han confirmado, entre comillas, las redes sociales. Por, por él decía, te miran un poco raro, porque obviamente se su mega culpa, como decía el profe, y, y hay un tema de que no le tomamos el peso hasta que realmente nos sucede o le sucede a algún cercano, así que... El llamado quedó más que claro, respetar las cuarentenas, respetar el, el tema de la higiene, son cosas básicas y también nos sirve para acercarnos a la gente de tercera un poquito a la realidad de lo que es el virus, de saber después cómo manejarlo en caso de que vuelva una competencia, así que bueno, ahí fueron las palabras de Marcelo, le mandamos un gran abrazo. Y ya empezamos ahora a pasar a tierra derecha para lo que tenemos con nuestro invitado. Yo lo conversé con él por interno y encontraba que... No, no sé si es injusto, pero en el momento que él tuvo un gran año, grandes años eh, con el das en Tu Salvador, muchos lo enfrentaron, sabían que era un gran equipo, de hecho consiguieron un, un ascenso, un gran ascenso en el año 2014 de la mano del profe Manuel pero en ese tiempo no había tanta cobertura, entonces quisimos rendirle un pequeño homenaje y que la voz del profe Manuel nos comente cómo fue, cómo se inició ese proceso, cómo se vivió, profe, que ya le vaya contando a la gente, y que le comente lo, a los que no conocieron el al DAS Juventud Salvador. A ver, eh, primero, eh, una grata sorpresa la invitación que hiciste... A, a hablar de Juventud Salvador del DAS este, este concepto que pusieron en la, en la promoción de homenaje eh, a ver, ¿cómo nace Juventud Salvador? nace en una conversación en un, en un, en un restaurante eh, junto con un amigo, Juan Rosa eh, doctor eh, yo había salido de Unión, había terminado un proceso de 12 años de trabajar en Unión Española en el que tuve la, la posibilidad de dirigir eh, de trabajar en la escuela de fútbol Pasar por todas las categorías de fútbol joven hasta llegar a ser ayuda. Y llega el 2010 y yo salgo de Unión. Y yo siempre comentaba a mi amigo, al doctor, eh, lo que nosotros hacíamos en el fútbol formativo con Unión, que en ese tiempo no, no era un club con muchos recursos. De hecho pasamos por una quiebra, pasamos por, por, un, por, por momentos en que los meses duraban 180, 200 y 300 días. Eh, y con el trabajo de, de, de, de gente con, con vocación, eh, generamos un método de trabajo. ¿Por qué hago esta introducción? Porque nosotros pusimos a prueba en ese tiempo de unión un método de trabajo eh, en el que participaron, eh, no sé, César Blanco un PF, Juan Pablo Orellana, otro PF, y yo como técnico, y elaboramos una locura relacionada con... Eh, ideas que sacamos del marketing de una guerra que, que, que vimos que, había, que hubo en su momento entre la Coca-Cola y la Pepsi relacionada con la publicidad y eh, con un par de cosas que, que empezamos a meter desde nuestros propios conocimientos técnicos y esa metodología nos dio buenos resultados porque siempre entregábamos equipos competitivos y jugadores con un, con un coeficiente intelectual táctico distinto al que recibíamos eh, no teníamos jugadores de primera selección pero entregamos buenos jugadores, de hecho muchos de ellos llegaron a jugar en Unión y en otros equipos de fútbol profesional. Eh, pero todo eso basado también en una, en una relación eh, emocional con los jugadores. O sea, pues Te cuento, eh, yo llegaba a Santa Laura a las 12 del día y me llevaba 8, 9, 10 viandas con comida que me preparaba en ese tiempo, en la que era mi polola, y mi señora con comida para los jugadores que no podían pasar a comer a sus casas o que no querían llegar a sus casas porque lo pasaban mal en su casa, porque les pegaban, por esto por lo otro, o porque no había plata. Y empezamos a construir un trabajo que dio buenos resultados y que después con el auge este de unión, llegaron las lucas eso, eh, un poco se, se, se dejó como de lado y cambiaron las cosas, como, como cambian en todos lados. Entonces en esta reunión, en este restaurante, el doctor me dice ¿Qué, puede, ¿qué se puede hacer? Le, me dijo para, para que un proyecto así o una metodología así eh, sea sustentable en el tiempo o, o se pueda probar a nivel con jugadores mayores le dije, fácil, la única forma es que tengáis un equipo propio hasta ahí quedó no sé cuánto tiempo pasó porque no me acuerdo llegó un día que nos juntamos me dijo, toma, ahí tenéis ahí tenés qué, le dije yo, ahí tenéis una carpeta, ahí está el equipo de fútbol, está formado tenemos personal jurídica, existimos vamos a postular a la tercera división, ahora hay que buscar jugadores yo quedé así de lado ya pues busquemos jugadores y empezamos a buscar jugadores el primer objetivo fue eh, reencantar a todos esos jugadores que habían salido de Unión y que habían sido rechazados por, el, por, por, por, por, la, por la máquina obvia que, que genera el fútbol formativo hacia el fútbol profesional pues no todos van a llegar y empezamos a captar jugadores desde ahí reclutamos muchos jugadores desde ahí Casi todos eh, con este concepto que se usa mucho en el fútbol, hijos o regalones del profesor Manuel, pero regalones <risas> en el sentido de lo emocional, porque era lo, que más, era lo que más se le exigió. Y los otros jugadores son todos jugadores que salían de la calle, de gente que no, chicos que no tenían fútbol formativo, que andaban bien en el barrio, eh, pero que tenían que cumplir con ciertos protocolos, porque el objetivo del club era que no fuera un, un, un, un proyecto solo deportivo, este era un proyecto de vida de dos personas, uno era Juan Rosas, que era la, el doctor, y el otro era yo, y en eso empezamos a involucrar gente, eh, nosotros participábamos un año en una liga, que era la liga Aeropuerto, de aeropuertos, de alumnos de la Universidad Católica, y teníamos un plantel de 30 jugadores, esos 30 jugadores no había ninguno que pasara a los 18 o 19 años, y con eso fuimos a jugar esa, esa liga de adultos, y hacíamos citaciones por fin de semana eh, independiente del rendimiento por minutos y ese fue el primer lote que, que, jugo, que juntó Juventud Salvador y el segundo año ya nos metimos a tercera división con ese mismo lote, también con un equipo muy chico empezamos a participar, pero desde, insisto, va a sonar a lo mejor demasiado romántico lo que te voy a decir, o idealista que jodesco, tal vez, desde una forma de vivir llevada al fútbol, no al revés eh, si nosotros íbamos a ganar íbamos a ganar de acuerdo a, la, a los conceptos y a la estructura eh, no solo deportiva no solo táctica, me refiero que el equipo que tenía, de hecho el primer año lo pasamos muy mal las primeras fechas eh, nos costó mucho ganar eh, era un equipo muy joven eh, hasta que ganamos nuestro primer partido y, y lo ganamos a nuestra manera eh, lo ganamos con nueve jugadores una, una cosa de loco. Eh, en una cancha que era asquerosa, que era la cancha del Estadio de la Marina, que, que da ahí, ahí un pase a ras de piso y termináis haciendo una chilena eh, de, de, de ese mismo pase. Me acuerdo que teníamos que jugar ahí, no sé si cinco o seis partidos hasta que, hasta que logramos hacer las gestiones de ahí y finalmente terminamos jugando en el Estadio de la, de la Caro, que es que una, que un, que una cancha que nos... Una, primero, una gente que nos cobijó muy bien y una cacha que nos vino pero de maravilla para lo que queríamos hacer nosotros y jugar y empezamos a construir eh, el, reglamento, el reclutamiento al principio fue fácil pero después como, como todo en tercera división eh, cuando los equipos empiezan a jugar un poquito mejor aparece el, el, el ego la ambición que son válidos que, que está bien, tienen que aparecer aparecen los equipos que empiezan a hablar a tus jugadores eh, nosotros en Juventud Salvador el primer año en tercera y el segundo año en tercera y los dos años en tercera, tercera y tercera, eh, nunca se le pagó a ningún jugador un peso. No, los chicos iban porque querían. Eh, teníamos un promedio de, de, de asistencia en entrenamiento casi al 100% todos los días. Eh, entrenábamos de lunes a viernes, entrenábamos a la, eh, en la noche. Por ahí hay una foto que, que vi que pusieron, que es una foto que hay un, en un entrenamiento de noche. Y sale, y sale grabando en el techo del, de, una, de, una, de una caseta que había, sale grabando mi hijo, el Bonini, que es un personaje en, en el equipo que estoy yo. Es ayudante técnico oficial, Manuel. Eh, y él, él, él puta, tenía, tenía, tenía, ¿cuánto? No sé, 10 años, 11 años. Y él, él se subía arriba de esa rima. Lo subíamos entre todos. La mamá no sabe, si está escuchando, me va a retar. Lo subíamos entre todos, 10 años, 11 años, con una cámara, con una cámara, con un trípode. Y el, y el tipo, el, el cabro chico Se ponía a grabar el entrenamiento completo Y nosotros trabajando como si fuéramos No sé, pues te puedo decir El Real de Madrid, el Barcelona, esa foto Esa foto, mira lo oscuro que está Esa cancha es la Villa Francia eh, Más encima en ese lugar eh, si, si, si hacía frío En Santiago, ahí hacían 10 grados menos, si hacía calor en Santiago Ahí hacían 10 grados más esa cancha nos la encontramos botá. nosotros le dimos vía esa cancha y no sé, pues mira las cosas que te digo los primeros entrenamientos estábamos entrenando y yo empecé a ver que los jóvenes empezaron a arrancar y yo, ¿qué están arrancando? ¡Ey, ey, devuélvanse! Y miro para atrás y venían 40 caballos 10 vacas, 5 llamas dos chanchos de este porte perros corriendo atrás y un señor en caballo arreando los, los animales porque era, era, era un terreno que era, que era, era relleno donde se hizo una cancha y pasaban por ahí. Eh, era una locura, era una locura, era era era romanticismo, pero al 100% en cuanto a lo que tiene que ver con el fútbol. Y logramos armar, un, además de un equipo de trabajo con los jugadores, un equipo técnico de lujo. O sea, teníamos un técnico que era yo, un PF, que era que primero lo trajimos de Italia, de Italia, pues compadre, mi, mi PF de toda la vida que se fue a Italia, se vino para acá ese año a trabajar con nosotros, que es Juan Pablo Orellana, después llegó Luis Ramírez, otro PF Capo, Felipe Bejares, un probador de arquero. teníamos dos kinesiólogos, Francisco y la bolona de Francisco, y, y, y teníamos dos cámaras, dos cámaras en tercera vez compadre, en, en, en el culo de Santiago, en la Villa Francia, en una cancha que, que, se, que, que las pausas eran, eran no por tiempo, eran porque cruzaban las vacas y los caballos, eh, grabando, grabando el entrenamiento, editando el entrenamiento, eh, y con jugadores a los que se le exigía como si se dedicaran solo a eso. Yo no miro para atrás hoy día. Yo digo, perdón el chiranismo, pero ¿cómo nos mandaron a la chucha esos cabros? Les metíamos caña y dale y va, va. Y, y, y, y esta, esta cosa de, de, del primer impulso de, de, de, de la intensidad y dale y los, y los muchachos trabajaban y tal. Y, y cometimos errores los corregimos, otros no nos alcanzamos a corregir pero generamos mística mística, no solamente de los futbolísticos eh, tú, tú que jugaste y la mayoría de los que han jugado, aunque sean en sean el equipo del barrio o en el colegio saben que el camarín es el camarín genera cosas, y cuando tú dices, tú dices no, esta es mi familia, todos dicen vamos, esta es nuestra familia, hay que trabajar compadre, yo les te tengo que decir que en todos los equipos que he trabajado, esa es una familia es decir, con la familia, porque, no sé, po, a mí me levantaban jugadores porque les pagaban la locomoción en el otro equipo. Y me decían, profe, yo me quiero quedar acá, profe, eh, págueme la locomoción. Yo les decía, no puedo, no puedo porque si te la pago a ti, tengo que pagársela a los otros 30, a los otros 20. Y yo no podría pagártela a ti, ocultándoles esa información al resto. Así que si te tenés que ir, puta, lo siento, te tenés que ir, perdimos un montón de jugadores, pero... Pero los que se quedaron fidelizaron. Finalmente, hoy día que el equipo desapareció, eh, el concepto DAS, eh, que tú decís que, y tenéis mucha razón en lo que dices, no tuvo mucha, eh, mucha difusión porque no se seguía la competencia como se sigue ahora, eh, esa gente hoy día está unida por un lazo. Todo eso que, que dicen que, que jugaron al DAS, escuchen, hay gente que se fue a probar al DAS. Lara, se fue a probar y que estuvo con nosotros probando hace meses y yo les dije sabéis que no te pueden inscribir profe, déjenme participar yo quiero ayudar huevito, huevito duro es uno de esos, uno que después recibimos en Gire Huevito duro Fabián <risa> que estaba viendo el programa <risa> un, saludo, un saludo tremendo y yo me cruzo con todos esos jugadores hoy día eh, y no te puedo mentir vas, aunque, aunque para algunos suene a, a marketing barato eh, yo me cruzo con esos jugadores y yo me emociono de verlos porque de verdad construimos una familia, o sea imagínate, el doctor, el presidente del club, era el que ponía Lucas eh, y, y en, la, en la mañana atendía su consulta, pero antes de atender la consulta, él con la señora recogía la ropa porque él lavaba la ropa del equipo no y tenía que lavar la ropa del equipo y la señora nos quería matar porque más encima, desde la estrategia Teníamos un equipo de puros cabros jóvenes Y todo los otros equipos eran grandes Y tú sabes que en tercera división un, un jugador al que le paguía Aunque no entrene, que marque diferencia eh, Hace hace la diferencia a veces Nosotros fuimos por el camino largo No, aquí entrenan todos, aquí si faltáis no jugáis Aquí Etcétera, etcétera, etcétera Por tanto tampoco teníamos tanto Y para que los jugadores se vieran más grandes No se rían por favor, porque esto es verdad Cambiamos los uniformes El primer uniforme es Juventus de camiseta azul pantalón negro, medias negras pero eran camisetas tipo y eran grandes, entonces los jugadores se veían como chico con la camiseta del papá. Entonces, <risa> imagínate que, que, que la, nosotros, nosotros estábamos medidos en todo, nosotros elaboramos la estrategia para vernos más grandes. ¿Sabéis qué hicimos? Fácil, cambiémoslo, color, cambiémoslo a blanco, porque con el blanco la gente se vea más grande. ¿Y sabéis qué? Hagamos la más ajustada. Pero es que si les queda, chicos, mejor porque aparece que están más grandes. Y, y entre eso y un montón de cosas empezamos a generar, primero, una estética. Una estética. Segundo, un comportamiento. Tercero, una exigencia. Cuarto, no había, en ese equipo no había excusas. No había excusas para nada, porque, porque todos estábamos en la misma. Yo no gané un peso en un juventud salvador el muchachos. Al revés. Y no me quejo, orgulloso me siento de eso. Nunca se le tocó un jugador, el año que nosotros ascendimos, que fue el año que ascendieron varios equipos más, yo te puedo asegurar que fuimos el único equipo que ascendió con cero pesos en su plantilla. Me podrán decir los otros equipos, no, nosotros tampoco pagamos. Sí, pero escúchame, todos los equipos tenían a dos, a tres o a cuatro jugadores a los que se les hacía una ayuda. Los cuerpos técnicos algo recibían. Muchachos, nosotros no recibíamos nada, nada, pero nada, cero pesos. Y los muchachos tampoco. Más encima, más encima yo dentro de mi locura y, mi, y mis ganas de que esto fuera eh, pro pero así nivel máximo eh, a los jugadores los lo llevé a un nivel de exigencia en que en que, me, en que en un momento me la cuestioné porque yo lo recibía en la noche después de haber hecho todo el día un montón de otras cosas que no tenían nada que ver de hecho que atentaban contra la actividad deportiva teníamos cargadores de camiones de los ayer teníamos muchachos que trabajaban en la construcción, como muchos equipos de tercera, teníamos muchachos que estudiaban, teníamos este y el otro, y llegaban a las 8 de la otra noche a entrenar con nosotros, y en buen chileno, les sacábamos la mierda, había un jugador, había un jugador que decíamos, oye, este este empezó re bien, sí empezó re bien, pero se está pagando, porque los trabajos físicos, le mete, pero después baja, y era un cabro potente, fuerte, a eh, ¿qué pasa? No, profe, no pasará, no pasa nada. Hasta que nos contó: se amanecía cargando y descargando camiones en la vega, hacerlo a Y ahí te pagan por camiones, no te pagan por hora. O sea, más camiones, más lucas. Y, y, y, y empezaba a las 10 de la noche y estaba hasta las 6 de la mañana dormía un rato, comía un poco y después a la cancha para que nosotros le, le metieramos como si, como si viviera del fútbol, como si trabajara entonces se adaptaron cargas empezamos a hacer cosas y dentro de todo se juntó un grupo de gente eh, que se entregó al discurso pero que lo creyó eh, yo no puedo decir nada de ninguno de esos jugadores, los que jugaron más, los que jugaron menos porque se sacaron la cresta y lograron un ascenso en una instancia que era imposible para nosotros, o sea hicimos una muy buena temporada el segundo año una muy muy buena temporada eh, pero en la fase final en la tierra derecha se nos fractura el mejor jugador del equipo que hasta el momento estaba haciendo el mejor del torneo que era Diego Sangüesa que la rompió, que, que cuando la cosa estaba difícil aparecía Sangüesa de hecho hay un gol por ahí en Youtube que se pasa 4 o 5, se pasa sexto y define de túnel, listo se, se fractura la clavícula de Diego Sangüez en una etapa fundamental en los partidos finales no teníamos al, al capitán Parra eh, hubo que hacer rotación de jugadores por necesidad, se nos va Daniel Miranda eh, que Daniel Miranda era un jugador que llegó de unión, el Pepe que le decíamos, al que de hecho si está escuchando le mando muchos cariños, que en un momento tuvo que elegir y tuvo que elegir y eligió estudiar y, y, y se aceptó su elección pero hizo el fuerte de ah. la campaña y ojo, y fue hasta el final al, al estadio. Yo, yo me traje, por ejemplo, un jugador de la universidad que yo dirigía, o Taiza Eduardo Taiza, que era un animal que medía do, como dos metros. ¿Han visto Monster Inc? No, eh, claro, Monster Inc. Bienvenidos <risa> al Himalaya. Este era más grande que el se Bienvenido al Himalaya. Un animal. Y él entrenaba con nosotros por, por cariño, por cercanía conmigo. Y dije, no, sabéis que este cabrón lo vamos a premiar ha sacar el resto. Y terminó jugando los últimos, ¿cuántos serán? 10, 15 minutos del partido del ascenso. Eh, y le cambió la vida. Esa cuestión no se la olvidan nunca más. Apareció un chico, Matías Guerrero, que no, era muy joven, hizo pocos goles, pero hizo un gol que fue fundamental y hasta el día de hoy eh, él se acuerda y una experiencia que le cambió la vida. Nos, nos encontramos con un chico, por ejemplo, mira cómo armábamos el plantel. Nos encontramos con un chico belizo que le pusimos. Benjamín López se llamaba que se fue a probar a Recoleta de Central, que se fue a probar acá de, de lateral. fue, Escúchame, a lo mejor es una exageración lo que te decía yo, pero fue a 700.000 equipos a probarse en distintos puestos. Y el <risa> último equipo que llegó fue el de nosotros. <risa> llegó a probarse y escúchame, era un flaco, a ver cómo te lo puedo describir, es que no, eh, está, él estaba enchapado en carne, no tenía músculo, era un flaco compadre, eh, blancucho, eh, ¿De qué jugué? Delantero, listo, hicimos la prueba yo te, mira, a lo mejor me equivoco pero no hizo ningún gol en la prueba, y cuando tú pruebas de un delantero, tú esperas que haga goles no hizo ningún gol ¿Qué estás proveedor físico, Y me dice, eh, profe, ¿a quién vamos a dejar? Al flaco le digo, pero profe, si no ha he hecho ningún gol, sí, pero fíjate el flaco corrió todas las pelotas, molesta a todos los defensores eh, eh, algo tiene, no podemos no podemos no premiar el esfuerzo que está haciendo, porque eso nos puede contagiar a los jugadores de la actitud correcta, listo, listo, listo lo incluimos sin ninguna expectativa y resulta <risa> que en su debut, hace dos goles y ganamos 2-1 a recoleta de visita, y por aquí dos goles más y otro más por allá, y otro más acá, y otro más acá, y en un partido que teníamos que hacer diferencia 6, hizo cuatro. Y, y, y, y, son, y son estos personajes que aparecen y, de, y después desapareció Después de eso, Yo el otro día le hice una especie de homenaje en Facebook. Puse cuando, cuando Dios te pone en el camino un ángel para pa asegurarse de que pase lo que tenga que pasar. Yo después nunca más lo vi, nunca más cruzé una palabra con él. Y así un montón. Los, los Camión, los Roberto Amaya, los Matías Parra, los Giovanni Román, los Sandoval, fueron jugadores que además después nutrieron la categoría en otro equipo ¿Qué pasó Oiga, después? Profe. Que eh, Disculpa que lo interrumpa, perdón. Usted justo acá habla de Sandoval y mire, Rodrigo Sandoval Canales, un, un agrado haber sido partícipe de esos bonitos momentos. Un abrazo, profe. O se recuerda también de... Le, le manda saludos a, a Bonini, se acuerdan también de Benjamín Alejandro López Amat y el Fabi Cárdenas... Sí, sí, porque y el Fabi Cárdenas también se acuerda que el otro era el Sullivan y le manda muchos saludos a usted y un abrazo a la familia. Por acá también vi un saludo de... Manuel Cornejo, grande Manolo, gran persona y muy buen entrenador. Y acá, bueno, le mandamos saludos a Dieguito Díaz, que compartió la transmisión, que le gustan mucho las historias. Juan José López, Rebeco, a mi hijo le pasa lo mismo, los equipos son puros eh, pitutos, eh, ponen saludos. Yo he estado en, la, en las pruebas de, bueno, participé en las de Gasparini y yo sé que usted también ve mucho más allá de, de lo que uno busca normalmente. Hay cosas que pueden llamar la atención y sobre todo en tercera, cosas que pueden irrumpir. Y que pueden terminar dando fruto. dicho profe, bueno, antes de ir finalizando un poquito esta sección del homenaje al DAS para ya hablar un poco de la actualidad, creo que no, nos comente brevemente porque yo sé que hay un jugador incluso que tiene un tatuaje del DAS. A ese nivel llevó lo, lo que fue la historia del DAS. Sí, mira, eh, es que insisto, de verdad esto era una familia. Nosotros, nosotros por a ver, eh, por necesidad, por necesidad tuvimos que ajustar los protocolos, por ejemplo, de captación de jugadores, pero no los protocolos para trabajar. Me explico. Eh, por ejemplo, el equipo que ascendió, el que consiguió el ascenso, el que ganó el partido final, a enfoca ya ganó 3-1. Después del partido de cada el local 2-1, eh, eh, jugó por lo menos con cuatro, con cuatro titulares menos. Y los que entraron, sin ser, sin ser el número uno en, en el escalón, en el escalafón. Entraron a hacer la pega, pero con sus características. Y eso es lo que se logró en ese equipo. S Sandoval se hizo un tatuaje de Juventud, se, se, se tatuó el escudo de Juventud Salvador. Un tatuaje <ríe> viejo, o sea, eso es para toda la vida. S Sandoval también hizo una, hizo, hizo una canción de Juventud Salvador. Eh, y finalmente el, el tatuaje, eh, independiente que, que, que haya sido, que es real lo que se hizo Sandoval. Finalmente el proyecto es un tatuaje que tenemos todo grabado para siempre. O sea, hay jugadores que hoy día ponen que son hinchas de no sé, pues de Colo-Colo, de Cobreloa, de Audac, de La Unión y de Juventud Salvador, y la gente le dice, oye, oye, pero espérate ¿y, ¿y qué es Juventud ¿y qué es lo que eso se come Juventud Salvador? Pero, pero no es por, no es por lo, solo por los logros deportivos de hecho en las fotos que ustedes pusieron no es casualidad, está el equipo que ascendió está el equipo que descendió está el, está el último equipo el, el, el equipo que, que cerró la puerta eh, y, y, y, y en esa parte, como para cerrar, decís tú eso era juventud de un sabor, yo te debo te contar que a pesar de que los técnicos tenemos un ideal y que todos hoy día están todos con el microciclo de Guardiola o la periodización de Mourinho o, la, o el concepto este este del amateurismo y soy especialista en la formación, compadre, este proyecto y todo lo que yo soy como entrenador es la suma de lo que, de lo que a mí me sedujo para llegar al fútbol. Y eso es lo que yo le transmití a mis jugadores. Después hay gente que dice que uno es agrandado, o que uno es pesado, o que uno es loco, o que uno es serio. Compadre, lo importante es la convicción. Y todos los que pasaron por ese equipo, incluso el equipo que descendió, mira lo que te va a contar Lara, el equipo que descendió tenía un promedio de asistencia de 30 jugadores por día. Y cuando nosotros empezamos la temporada, yo les dije a todos que lo más probable, yo soy el que lo más probable es que el equipo, que el equipo lo pasara muy mal, si es que no descendieron porque porque si no fueron muchos jugadores tuvimos que reclutar lo que pudimos no lo que queríamos y en base a eso se trabajó y, y todos esos jugadores independientes que vivieron una campaña que fue el descenso escúchame, debe ser de los grupos más nobles con los que yo he trabajado bueno, para la pega nunca fallaron con los horarios eh, y en los partidos que jugaron independiente que ese equipo no mantuvo la categoría siempre tuvo un estilo y los muchachos entraron al 100%. Entonces, el, el objetivo de Juventud Salvador era el objetivo de vida de los que estábamos ahí. Y el objetivo era que el triunfo no solamente tiene que ver con ganar tres puntos. Finalmente, en una competencia de 40 equipos, el campeón es solo uno. ¿Y qué? ¿Los demás son unos fracasados entonces? No. El, el, para mí el mérito, para mí el triunfo, para mí el éxito está determinado por hacer con lo que tienes lo mejor que puedas de acuerdo a sus méritos. O sea... Es muy difícil que un entrenador haga que un jugador malo llegue a ser extraordinario. Eso es imposible. El que te diga eso te está mintiendo. Pero sí tú puedes hacer que el malo sea menos malo. Y que el menos malo pase a ser suficiente. Y que el suficiente ojalá llegue a ser bueno. Y que el bueno llegue a ser mejor. Porque el extraordinario nació extraordinario. O sea, Messi, Messi nació Messi. Y si no era en Barcelona, iba a jugar en cualquier equipo. Y acá nosotros... Y si acá en este equipo jugaron todos, y yo te, yo te lo garantizo, y si lo están escuchando... Sí. Lo orgullo, uno no, no. de los orgullos que tenemos, que tenemos en ese equipo nosotros, en ese cuerpo técnico, es que nosotros le, le entregamos a la categoría un buen arquero que hasta... Que hasta el año pasado jugó Y que hasta un mes de empezar la competencia Era nueve O sea, ese era el nivel de, de, de, de, de, de, de, de No sé no sé si es capacidad Pero ese era el nivel de tener que inventar cosas Para poder hacer de eh, la Vega Y, y, y, y ¿Para, para, para, Dame un segundo, para finalizarlo Quiero contarles lo que, más, lo que más, el, más, el temor más grande que tenía yo con Juan Tuxo Salvador El año que ascendimos el año que nosotros encendimos el miedo más grande que tenía yo, eh, no, era, no era el fracasar en conseguir el logro deportivo, era que si nosotros no conseguíamos el logro deportivo, muchos de los jugadores que creían en el discurso de vida, iban a pensar que no era válido e iban a renunciar. Eso es el resumen de lo que era jugar, era, un, era es una forma de vida. Dígame, lo escucho. Sí, pero soy sí, ahora hay ya... ya. Eh, ¿Ha bajado la cortina? ¿Hay alguna posibilidad de, de algún momento volver a verlo en tercera edición? No lo sé, no lo sé, no lo sé porque eso ya depende de, de, de Juan, que en el fondo es el dueño del, del concepto DAS, eh, pero, pero esa, esa información no la manejo, después ya, bueno, usted, como todo en la vida, las cosas empiezan a avanzar, avanzar, avanzar, avanzar, y hay, hay un momento en que las cosas de verdad ya no se pueden sostener, eh, y, y, y no, no, no sé si se va a volver a repetir esa historia o no, eh, lo que sí yo sé lo que sí yo sé y de lo que me puedo hacer cargo, es que el concepto DAS es el que yo llevo a todos los equipos en los que trabajo, cuando dice Lara, Lara ha estado en las pruebas masivas con nosotros yo en las pruebas masivas hasta el jugador que menos condiciones tiene lo necesito tres semanas, porque yo tengo que entregarle respeto a ese cabro porque ese cabro no durmió la noche anterior para ir a probarse entonces yo no puedo pararme ahí hacer como, como que hacer como que el vato y después decirle ya muchachos gracias que les vaya bien no, de hecho de hecho, dar este, este, este testigo, les doy un discurso y, y, y los y lo invito a seguir participando y, y, y como y como como prueba de eso, a mí me ha tocado echar jugadores de los equipos, a mí me ha tocado cerrarle la puerta a jugadores para decirles no, no no, no, no voy a seguir jugando, lo siento pero alguien tiene que decírtelo eh, se acabó y, y sabéis que la mayoría de esos jugadores después terminan trabajando conmigo Por, porque entienden que no es que, que si bien es cierto, no es la noticia que quieren escuchar eh, uno le entrega respeto. Sí, yo soy pesado, le exijo, y, y por ahí los jugadores dicen que soy loco, que soy loco, ojo, con el técnico ese es mío, loco. Pero, pero, pero no por no por nada, no por nada, eh, yo sigo en contacto con ellos. Muchos después trabajan conmigo. ya en el cuerpo técnico Gasparín tengo eh, uno, tengo dos jugadores, dos ex jugadores eh, trabajando conmigo. Eh, y, y son dos, dos exjugadores de realidades distintas, uno fue capitán de mi equipo, y el otro fue el suplente conmigo dos años y jugó un partido en dos años, o sea ese jugador a mí, de, de, de, debería tener una foto mía en la pieza y tirarme dardo <risa> Cachayo, oiga profe y, y, dígame, mire, acá también hay otro saludo, uno que ya está haciendo la pata, Camilo Martí grande profe saludo a todos, grande T, mejor persona ahí ¿eh? quiere, algo el profe eh, siempre dejando saludos eh, Mario González también que compartió con usted y siempre nos saluda, le manda, le manda saludos al profe Mario que ahora está en, en San Joaquín, San eh, Luis Busto eh, manda, pone que crack, saluda a todos, se reía ahí de algunas historias y había otro comentario por acá de eh, Claudio Alejandro Ose, muchos saludos querido amigo, una gran persona. Gente que me imagino se recuerda mucho de anécdota de, de haber vivido con ustedes el Juventud Salvador. Yo mismo que lo enfrenté siempre, uno que eh, enfrentaba al DAS, eh, aparte del tema familia, también en lo futbolístico impactaba porque había un estilo. O sea, uno sabía lo que se enfrentaba, un equipo que tocaba muy bien el balón. Así que, bueno, eh, mandarle muchos saludos a toda la gente que participó de ese club, que fue partícipe de, de este gran proyecto durante años. Donde hubo ascenso, descenso como decía usted, estuvo el último DAS, y en base a eso también quería mandarle un saludo a uno que también hoy en día sigue siendo jugador de usted, que es Eric Poblete, que hoy día también está en cumpleaños, que estuvo en el último DAS, así que mandarle un gran saludo a nuestro amigo Eric que debe estar ahí. Un tipazo un, un, un tipazo. un jugador que, que yo se lo dije en persona, comprendió muy bien lo que es ser un compañero de equipo fuera de lo que llama, llama usted, se le ha haber con mucha experiencia y algo de en Salvador, un, un jugador que sabe muy bien lo que es el camarín, el compañerismo, así que mandarle un gran saludo a nuestro amigo Eric Poblete. Antes de pasar, porque Alexis nos tiene una noticia importante, porque se contactó con gente de ANFA, vamos a hacer una mención breve a nuestro gran surtido de auspiciadores, y hey, mi amigo aquí, Fakir, me va a ayudar en la pantalla para que la gente ya vaya viendo las imágenes eh, Nuestro primer amigo que saludamos es a nuestros amigos de New Nuestros amigos de New pueden buscarlos en arroba en Instagram Para que vayan a pedir estos eh, bonitos llaveros, hay citas todos los regalos que puedan elegir ahí para el Día del Padre Estaban haciendo un concurso también, pueden buscarlo en sus redes sociales A nuestro amigo Eduardo Asensio sigue haciendo, recibiendo pedidos, haciendo envíos Así que vayan a buscarlo en las redes sociales o al WhatsApp, que lo tengo por acá, más 569-66-92-7829, o al más 569-68-60-2621, nuestros amigos de new Le Prit. También saludamos a nuestro amigo de Josman Barber Shop, porque si buscas el mejor corte o barbería, ve a buscar ahí a nuestros amigos de Josman. En estos momentos recomendamos que te contactes por, con él en Instagram para agendar o ver qué se puede hacer, porque por el tema de en estos momentos de cuarentena está un poquito complicada la asistencia a su local, así que contáctalo, ve, coordina, pídele consejos, eh, te va a ayudar ahí bastante nuestro amigo de Josman, otro de nuestros amigos que también son auspiciadores y se han unido a la familia son Fede Chile, nuestros amigos de la comunidad de, de equipos eh, europeos, ellos están invitando ahí, haciendo partícipe a la gente, eh, subiendo fotos, publicaciones, a quedarse en casa, eh, ostentando, perdón, las camisetas de sus equipos ahí, si quieres ser hincha, ahora que se están retomando las ligas internacionales, puedes ver la que mejor en comunidad y en algún momento llegar a jugar por estos equipos ahí en la en las de pasto de sintético de, de alguna de, la, de los complejos donde van. Nuestros amigos de Corur también tienen la mejor indumentaria deportiva y están participando con nuestras amigas de la carrera femenina y también están ampliando su rango aquí a la tercera edición. Así que si buscan la mejor indumentaria deportiva, puedes ir a buscarla a Corur en arroba Corur Indumentaria Deportiva en Instagram o en Facebook para pedir ahí lo que tengan ellos, camisetas, eh, short, distintos tipos de, de indumentaria para lo que es el deporte. AquaAntu también nos acompaña a ataque directo masculino y femenino con la mejor agua. Puedes hacer tus pedidos en @AquaAnto en Instagram o en Facebook, o también el contacto directo que está ahí en WhatsApp, que se va a ver en las redes sociales y en el folleto, para pedir tu recarga de bidón <risa> o también tu dispensador para llevarte el mejor agua a tu casa en esta época de cuarentena. Basar cafetero trae la mejor solución para el frío también. Puedes hacer tus pedidos ahí de, de café. Eh, importado totalmente, lo traen ellos ahí desde afuera. De, de eh, Puedes buscarlo, también tienen eh, regalitos. He visto cuadros ahí con café, distintos detalles, tienen los mejores aromas, esencias, sabores también, así que hay tostado. Hay de todo para consultar a nuestros amigos de Bazar Cafetero. Búscalos en Instagram y en Facebook, arroba Bazar Cafetero. Los últimos dos amigos que se unieron a la familia son Planeta 7. Que trae la mejor indumentaria También implementos deportivos Hay balones, hay camisetas también Hay eh, incluso patines Para patinaje artístico O también pesas para tu kit de entrenamiento En esta pandemia, en esta cuarentena Así que búscalos en @planeta7 En Instagram o en Facebook También puedes buscarlo a través de nuestras redes sociales Y lo último son nuestros amigos De Foodshop, que traen las mejores camisetas De fútbol, que también estaban ahí Con un concurso en arroba, en, @en Instagram, en puedes ir a buscarlo y participar por ganarte una camiseta que tú elijas, hay camisetas retro, hay camisetas nacionales e internacionales, así que busca lo mejor de nuestros aspiciadores y nuestros amigos que eh, colaboran con el programa para hacer sí. esto posible, así que les mandamos ¡Bien! un gran saludo y un gran aplauso a todos nuestros amigos de que están participando y creyendo en Ataque Directo ahora sí paso contigo Alexis porque me habías comentado fuera de micrófonos, habías ¡Bien! conversado con alguien importante, cuéntanos y cuéntanos a los auditores Sí, hablamos con gente de, de la ANFA, eh, porque semana a semana van surgiendo rumores en otros programas eh, que me contaron, que me dijeron, pero la verdad hay que dirigirse a la fuente, la fuente es ANFA, hablamos con el vicepresidente Gerardo, quien gentilmente sacó y despejó algunas dudas que teníamos, eh, lo principal es que siguen trabajando. Eh, de modo como teletrabajo, los días martes y jueves se reúne el directorio de tercera división para ir viendo eh, posibilidades, eh, también lo habíamos anunciado la semana pasada, el tema de la comisión sanitaria, lo recordamos, que había eh, parte del cuerpo médico del equipo de Maipú, Talagante y uno de Ovalle, esa eh, comisión ya entregó un protocolo a la ANFA, el cual está siendo eva evaluado, muy importante. Eh, lo que se busca es que sea eh, de menor costo para los clubes. Por ahí se comentaba que, que había un protocolo que costaría algo de cerca mm. de un millón de pesos. Eso por ahora es falso. Lo que se está buscando es que si se eh, implementa algún, algún protocolo sanitario, que sea eh, eh, accesible a todo el equipo. Eso es un... Así es. Uh -huh. Lo otro, que también eh, lo comentábamos un par de semanas atrás, antes de que, de que sucediera la pandemia y todo esto, sí. eh, les comentaba yo que eh, habían 29 equipos eh, con los jugadores inscritos. Ya. Ahora ya, eh, en ejemplo, en tercera A, eh, faltan solamente tres equipos que inscriban a sus jugadores, que sería eh, Macul, Quintero y Rancagua Azul. Esos son los los equipos que le falta inscribir a sus jugadores en la tercera división A. Y en la tercera B, ayer eh, lo realizó el equipo de Santa Juana. Así que ahí va el tema con la inscripción de los jugadores. O sea, sigue habiendo movimiento y acá uh -huh. tenemos uh -huh. la información oficial de de don Gerardo, que bueno, comenta, se está trabajando, se está viendo la viabilidad de una vuelta. Obviamente los equipos también se están preparando para eso. Como dices tú, está el comité de, de sanidad también. Obviamente, como siempre lo has dicho, dependemos de, de más arriba qué pasa con el tema gobierno, el tema municipios. Pero es lo que es todos estamos buscando, que vuelva al fútbol. Así que qué bueno que se están haciendo las gestiones. Y qué bueno, te agradezco, Alexis, por siempre esa gestión ahí con la buena llegada en Anfa, que no así la tiene Poeta, que le mandamos saludos que hoy día no participó Poeta. Tengo más, tengo más información. Cuénteme más. Eh, bueno, como les decía yo, el protocolo sanitario lo está revisando la ANFA, pero también están invitando a los delegados del cuerpo técnico del área de medicina de los clubes, ya sea kinesiólogo o paramédico para que puedan acercarse a ANFA o comunicarse a través de correo para que les llegue el protocolo y ellos también puedan dar su opinión, de hecho acero, acero. ya varios equipos solicitaron eh, que se le enviara el protocolo lo tengo por acá que son... Eh, 12, 12 de la tercera B ya uh -huh. están al tanto del protocolo y 6 de la tercera a que ya están al tanto de ese protocolo, están leyéndolo y están dando su, su opinión. Así que la invitación para todos eh, los encargados del área médica de los equipos de tercera A y tanto de tercera B, se pueden acercar a la ANFA vía correo para que puedan hacerle llegar el protocolo sanitario. Sí, es bueno porque no. al final necesitamos de, de todos los equipos porque no, no sacamos nada con la mitad eh, esté de acuerdo si la otra mitad no, no ha sabido la información. Así que la invitación queda no solo para la gente, el quinesiólogo la parte media, sino al presidente de aquel equipo, el, como ya se han visto en las inscripciones, a acercarse a ANFA. ANFA también está con eh, movilizándose ahí con mail y todo para entregar mayor información y que todos en conjunto podamos ver la vuelta al fútbol. Profe, mire, hay más saludos. El profe Mauro Benavides, a quien le mandamos un gran saludo, también dice, saludos a Manuel, nos conocimos en la selección del INAF, un abrazo. Sí, otro que aquí Mauro, fue... Mauro, Mauro Benavides, eh, fui, sí. yo fui el que relanzó su carrera futbolística, fui su último entrenador, así que le mando, de gordo un cariño tremendo ahí. <ríe> Me Me mire, otro, que, otro que fue también aquí, eh, eh, Pablo Córdoba Donoso, saludos a la tremenda persona que es Manuel Rodríguez, Una, un gran abrazo. Un crack Power Patricio <ríe> Contreras Hernández, saludo al profe Manuel, un gran entrenador, mejor persona. Un saludo de su pupilo, Chelito Corrales. Chelito Corrales, sí. Fanático de y Chelito Ber Corrales. Bernardo Silva Geria, ¿de qué manera me puedo comunicar con ANFA? Soy kinesiólogo de Clan Juvenil para ver ese protocolo. Alexis, ahí tienes ahí... Tengo el número de Iván. Ahí le va a hacer llegar el contacto de Gerardo al presidente del clan juvenil para que lo coordinen. Hoy un detalle okay. importante respecto a lo que dijo Alexi: eh, eh, dijo una cosa que es fundamental. Yo soy, soy un poco obsesivo con el lenguaje y lo felicito porque dijo: hay que recurrir a la fuente. Hoy día, muchachos, eh, en un llamado no a ustedes, sino que a la gente que escucha el programa, se callar tu jugador, se callar tu cuerpo técnico escuchando y viendo el programa. Es importante que. Eh, a ver, dentro de todo tengamos la paciencia eh, que a medida de las circunstancias, eh, hoy día empezar a lucurar, eh, hipo escenario hipotético, lo único que genera es ansiedad, sobre todo en los más jóvenes, nosotros que somos hoy día los más viejos, eh, ustedes que lo están haciendo súper bien, de hecho, por eso felicito a Alexis porque él dice, hay que ir a la fuente, eh, tenemos, somos los llamados a, a que los muchachos no se estresen, no se desesperen. Esta mezcla que hablábamos fuera de micrófono de las expectativas versus la, la, la incertidumbre de repente fatal, eh, muchachos, de todos los equipos. Yo podría decirlo de Gasparín nomás porque es, es, es lo que me conviene y es lo que quiero. Pero los, de, los muchachos de todos los equipos sigan trabajando, muchachos, sigan preparándose. Eh, esto esto cuando, no sabemos cuándo va a pasar. Nadie sabe ni por qué se generó. Es cosa de darte una vuelta por las redes sociales y la cantidad de, de hipótesis que hay son tremendas y la cantidad de, de, de, de filósofos de políticos y de, y de médicos que tienen las soluciones para los problemas del mundo son mayores, eh, y no es tan así eh, si el fútbol profesional no tiene sus temas resueltos, démosle el tiempo que la tercera necesita para resolverlo eh, ayudemos a, a llevar el carro porque, esto lo digo siempre yo, tercera somos todos, somos Ataque Directo somos Gasparín, somos somos Ferro, somos, todos somos terceras y tenemos que contribuir a que nuestra competencia y nuestra actividad, que tiene un que tiene un peso más allá que solo el deportivo, eh, se lleve de la mejor manera, ayudémonos eh, y no, no entremos en pánico, ni empecemos a, a, a, a, a entregar información eh, irresponsablemente, por eso yo te felicito Alexis, porque el concepto que dijiste, hay que recurrir a la fuente, es de grande, es de crack, es de sabiduría, así que te felicito y espero que si este mensaje sirve para alguno, si uno califica para entregar un mensaje, pucha, ese es el mensaje que chiquillo, eh, jugadores, trabajen, sigan preparándose porque cuando esto vuelva, eh, tenemos que valorar lo que, lo que hoy día no tenemos. Eh, eh, uno, uno, uno valora lo que, lo, que, lo que pierde, o sea, uno valora lo que tiene cuando lo pierde. Eh, hoy día lo perdimos un rato y, y escúchenme, lo perdió todo el mundo, no somos nosotros nomás. Entonces, paciencia, sigan trabajando, los profes siguen trabajando. Te cuento que en, en Gasparín nosotros nos juntamos todos los miércoles con los profes y con invitados que tenemos nosotros a autocapacitarnos, hacer charlas, hacer exposiciones, y nos hacemos bolsas, y preguntas para allá, preguntas para acá, ta, ta, ta, para crecer. Eh, los viernes con Gasparino a las 10, se junta el cuerpo técnico con el plantel para, mira lo que hacemos, para analizar películas, porque tenemos a los jóvenes, además de entrenando, viendo películas que refuercen conceptos, porque el fútbol de tercera división, sobre todo, es más que fútbol, es más que fútbol, es, es, esto ayuda no a cambiar, porque decir que cambiamos vida es muy pretencioso, pero sí ayuda a, a de repente encauzar, a salir de dudas, a, a recuperar gente para pa, pa la vida, pa, pa, incluso para la actividad. Así que te felicito, Alexi, y, y que sigan los chiquillos trabajando, sigan preparándose con, con optimismo, sin irresponsabilidad, pero con optimismo. Gracias, profe, el... por, por sus palabras. Disculpa, Alexis, que te interrumpa, que ya tenemos que ir cerrando, porque se hizo bastante corto, pero creo que fue un lindo homenaje al DAS, a ver cómo al profe quien en resumidas palabras también nos comentó que la parín sigue trabajando de buena forma y en su labor como TEL se sigue preparando y también sigue alimentando a los muchachos. Así que, Alexis, eh, reiterar también mis felicitaciones por la gran gestión que hiciste con ANFA, ir a la fuente es lo importante, así que un agrado tenerte el día de hoy en el programa. Sí, esa es la, la misión y la labor de nosotros. Eh. Por ahí lo que yo siempre digo, tirar frases, ideas para la tribuna, eh, no va conmigo y no va con el programa, nosotros siempre nos dirigimos a ANFA eh, porque hay que tener la voz oficial, no hay que entrar en vender humo o querer ser lo, los primeros en dar alguna noticia, no. Lo, lo fundamental con nosotros como medio es ir a la fuente, y en este caso tenemos la posibilidad de, de tener eh, contacto directo con, con el vicepresidente o con el presidente en su momento, con, con, con la disponibilidad que tengan. Otra de las cosas que se están barajando, muchachos, para que ya vamos terminando, eh, posibilidades, si es que vuelve el fútbol, eh, va a estar muy ligado a lo que suceda en la primera división. Recuerden que va a pasar en septiembre, si va bien en la primera división, se augura, todavía hay más posibilidades de que no se juegue, a que se juegue, eh, sería en octubre, noviembre, por ahí. Eh, otras cosas para ir en ayuda a los equipos que están muy golpeados económicamente, eh, sería bajar el tema de, la, de las planillas. De tercera A que se cobraba mil eh, se bajaría a 240.000. En la tercera vez que se cobra 200.000, bajar a 170 mil pesos. También lo otro que se está barajando para el campeonato 2020 21 de la tercera A es que hayan eh, 20 equipos, y algo no menor y muy importante: que en porcentaje de recintos deportivos o estadios que se ocupan en la categoría, tanto en la A como en la B, el 90-95% son establecimientos que son eh, gestionados o cedidos por la municipalidad. Así que ahí también un tema muy, muy, muy importante que hay que ver cómo, cómo se va eh, de, de abriéndonos este tema de de, la, de los cordones sanitarios y todo lo que diga la, la, la el Ministerio de Salud. Así que es un tema muy importante también porque no sacamos nada que se dé la opción de jugar eh, si los municipios no ceden los lo establecimientos. Así es Alex, entonces toda la información ya tenemos todo listo, entregamos toda la información directamente de ANFA agradecerle profe Manuel a usted también por estar el día de hoy con nosotros, yo ya me voy despidiendo ha sido un agrado mm, estar con nosotros una cosita, y quedar la última, última palabras profe, sí. Una cosita Lara, eh, no, puedo, no, no puedo dejar de mencionar a, a, a Jonathan Cerecea, a, a Claudio Castillo y a Sanzana, que, que se han portado impecable con el cuerpo técnico de Gasparín que han estado a la altura y que, que la verdad eh, para pa mí es muy importante hacerse, hacer saber eso eh, en Gasparín se está trabajando eh, yo te podría decir que como en el extranjero como profesional, no, se está trabajando con personas eh, a cara limpia y eso es maravilloso y, lo, y reforzar lo otro, la invitación a todos los equipos a, a seguir trabajando a, a, a los profes, a seguir capacitándonos eh, ninguno, ninguno de los profes somos los dueños de la verdad absoluta eh, al revés, eh, colaboremos con nuestro granito de arena hacer a los jugadores más grandes y, a, y, a, y a hacer nuestra profesión desde la vocación. Un beso lo gigante a el no papás que están en cuarentena. Dígame. Eh, Gasparín, económicamente y futbolísticamente, ¿estaría en condiciones para afrontar una posible competencia? Ah, te mando con interno el teléfono el presidente. No, pero... <risa> pero <risa> más, no, no, deportivamente yo siempre quiero. De lo otro no lo sé, De lo otro no lo manejo porque no... No, no me gusta invadir eh, territorios que no a los que no me porque después yo no quiero que ellos se invadan el mío ah táctica. eso lo vamos a ir sabiendo más adelante así que le mando un gran abrazo a toda la gente que nos sintonizó agradecemos a toda la gente que comentó a toda la gente del das de Gasparina a toda la gente tercera le mandamos un gran abrazo muchos saludos y que estén muy bien cuídense en sus casas y respeten la cuarentena un abrazo chao chao chao chao